Acá en La Plata, Tolosa Paz y Garro son muy oposición, se pelean públicamente y después se alcanzan sala a la noche porque son vecinos en el mismo barrio privado, con la nuestra. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Entienden? Por eso nosotros somos diferentes, por eso los de la Cámpora, los de la Cámpora, nosotros que nos dicen, no, no se pueden meter en los barrios, que son ahora. No, no, no, gente, nosotros no somos gorilas, pero tampoco somos peronistas. Nosotros decimos, sí, del centro para la derecha todo, pero ¿cómo no nos vamos a meter en los barrios? Se hacen política con la pobreza. Y todos los de la cámpora, que se llama populares, son todos millonarios. Ganan un palo por mes porque tienen algún puestito acomodado ahí en acceso a FIC, ¿no? Algún puestito tienen ahí acomodados Y después tenemos a nuestros abuelos en los hospitales, muriéndose de depresión, sin nada. Porque se roban todos ellos, porque no tienen plata, no tienen esperanza ni gana de vivir, porque, sí, será fuerte el mensaje, pero es verdad, no llegan a fin de mes nuestros abuelos, nuestros amigos, todos los que pueden se van del país, porque no hay, no hay esperanza, se roban todos, se roban la esperanza, a los del campo, a los del campo le quieren seguir sacando, ¿cuántos más le quieren seguir sacando al del campo? ¿Saben cuánto cuesta una rueda de tractor? El político parásito inmundo ese que está ahí atrás de una oficina dándose un aumento. ¿Saben cuánto cuesta una rueda un tractor? No tienen ni idea. Se levanta a las 5 de la mañana para pagar su sueldo. Y el tipo aumentándoselo porque no llegan a fin de mes. ¿Eso es masa? Eso es Kirchner. ¿Está todos de acuerdo ahí, eh? Kirchner, ¿no? La red está todos de acuerdo. Porque claro, son hijos de políticos, nietos de políticos y se casan entre ellos. Porque claro, son la nueva nobleza, ¿No? Y acá estamos nosotros, como unos boludos votándonos. No, por eso nosotros desde el Partido Libertario venimos a cambiar esa realidad. Estamos cansados de ustedes, estamos cansados de ustedes políticos, chorros, inmundos. Venimos a sacarlos a ustedes, nosotros desde el Partido Libertario. Y no nos parece nada que vengan, como decía Juan recién, que vengan... Todos esos ñoques que estuvieron toda la vida, ¿no es cierto?, parasiteando del Estado y vienen acá y ahora se visten de liberales, liberales nada. Liberales nada. Y como yo siempre digo, ¿no? Acá el Partido Libertario son todos bienvenidos del centro para la derecha.